En Oruro, trabajadores de la prensa desarrollarán un curso de digitalización periodística en unidades educativas. En su programa Bolivia 2.0 les presentamos iniciativas en nuevas innovaciones tecnológicas que se van registrando en el departamento de Oruro. Tal es el caso que el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de este departamento realizará un taller de tecnologías para estudiantes de las unidades educativas. El proyecto que estamos eh, trabajando conjuntamente el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro y una línea de periodistas digitales que estamos empezando a trabajar en esta capital para eh, poder eh, dar un seminario, unos cursos y e incluso hasta especialización en algunos oh, temas como el periodismo digital para estudiantes de nivel secundario, y bueno, se está viendo los últimos que los últimos cursos del nivel primario también puedan ser parte de estos proyectos. Tomando en cuenta que en varios establecimientos educativos eh, ya separan las áreas académicas para una mejor especialización de los bachilleres, así como las exactas o sociales, y bueno, nosotros queremos entrar en ese sector de las áreas sociales para poderles demostrar de que el periodismo, o si un estudiante le, le gusta, puede eh, eh, hacer este proyecto en los establecimientos educativos les va a ayudar muchísimo más a especializarse en distintas áreas, no solamente el área sociales, sino según las temáticas que ellos quieran investigar, quieran eh, aprender, que quieran introducirse mucho más para tener mejores conocimientos y bueno, ya trabajando con estos sistemas eh, de, digitales de la información y bueno, que mejor forma hacerlo Emprende, enseñándoles a hacer periodismo digital. El objetivo de desarrollar este tipo de actividades es impulsar en la población estudiantil el uso de las nuevas tecnologías de información a través de la digitalización y el uso de las redes sociales. La, en primera instancia lo que estamos estableciendo es que eh, puedan tener eh, las ganas de aprender, la, las ganas eh, de, de querer hacer algo nuevo por ellos mismos, ya que eh, el periodismo nos permite abarcar muchas áreas de investigación, muchas áreas de eh, profundidad, de temas sociales, eh, temáticas políticas, eh, temáticas urbanas y bueno, a raíz de eso de que eh, exista una posibilidad de que los estudiantes ya puedan plantear eh, mejoras en nuestra sociedad en conjunto eh, haciendo este trabajo de los medios digitales. Esta iniciativa será apoyada por las autoridades de educación ya que aseguran que las nuevas tecnologías se han convertido en un papel muy importante de la sociedad boliviana.